Un hombre identificado como Alcadio Benítez, de 44 años, resultó herido de una puñalada en el abdomen en un hecho ocurrido en un colmado en el sector Vistal Valle, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El lesionado recibe atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. Un amigo mío que le dice miñón, la leña, que es del barrio mío, sí. entonces llega un inválido supuestamente, se entiende Y me dice hey, miñón a mi roca, súbelo y ponlo en la calzada ahí. Pues yo lo agarro, de que en la, en la, ¿cómo que le llama eso? En la. acera. La ah, yo lo cojo y lo pongo para allá. de que supuestamente es inválido, con la silla de ruedas. Entonces estoy hablando con Miñón, con el amigo mío, que es del barrio mío. Entonces cuando estamos hablando ahí, entonces ahí viene, Miñón se va en el motor y todo yo me quedo para verme como una carne aquí en la, en la rotondita, aquí, en el traje y vaya y adelante, que ahí, ah, entonces. Estoy parado, viene y me llama, ¿eh? Después sí. que yo le hice el favor, que lo sé. Me vaca, me dijo. No, ¿El acá. supuesto inválido? El supuesto, el supuesto inválido. Sí. Entonces, ah, sacó un cuchillo y me dio una, una sola piñalada Ahí, Pero, ahí? en la silla de ruedas. Pero, ¿por, pues, nada no, no, yo no sé, yo no entiendo. Por, ¿por yo no lo conozco. Yo. La primera vez que lo había visto, ya yo sí, si sí, lo, sí lo veo, lo conozco. Las autoridades informaron este lunes que investigan este hecho que ocurrió en horas de la tarde del pasado domingo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.